Comenzamos la unidad 1. En esta unidad vamos a trabajar tres temas fundamentales. El voluntariado como forma de participación social, los distintos tipos de voluntariado en los que podemos participar y también reflexionar sobre las distintas motivaciones que tenemos cada uno de nosotros para ser voluntarios. Después de cada vídeo podréis hacer distintas actividades. Algunas de ellas serán evaluables, otras simplemente optativas. En este caso serán dos actividades obligatorias para poder ser evaluadas, como dijimos, actividades de evaluación entre pares, y el resto, otras tres actividades, serán de participación opcional, pero dirigidas a fomentar el debate a través de los foros y plantear experiencias personales, propuestas, sobre los temas que vamos a trabajar en esta unidad. ¡Comenzamos!